De nuestro compañero Francis Rodríguez, adelante. No, no, no. Bien, nuevo, eh, no OK. Señores, hoy no fue un debate en sí. Reaccioné en una en una parte de un comentario de Yarllán, pero no, no es una cuestión insalvable o, o, o desarmada de nosotros. A veces uno Ciertamente que se exacerban los ánimos y entiende que hay que corregir algunas cosas o que no quede exclusivamente como, un, en un, eh, como algo irreversible. Te voy a decir como Peña Gómez, sí. yo te perdono. <risa> Vito sí, otro sí, cosa está ya, preocupado ya, con sí. esa situación, pero. La preocupación. Es parte de la... Están desesperados. Mira este anuncio en Ajá. los clasificados de listín ah, que habla, hace un, habla, un llamado. Habla. No, yo, no, no me... yo. sé que lo va a permitir. Va a permitir. Haciendo un llamado a todos los empleados públicos de que den su voto ay, el 5 de, ay, de lo julio. Vi, pero eso es, eso es verdad, ¿no? Sí, sí es en el listín. No, no, en el listín. Pues miren. Búscame el listín. Ah, no, porque digital los clasificados. Miren, hay una cosa. Ciertamente que hay hoy estas encuestas y estas críticas a las encuestas. Yo decía al principio que hay que analizar y ponerse frío en entender si las encuestas son el resultado real de una población. Recuérdense que es una muestra y que es una proyección que hacen. Que en el caso de las encuestadoras nuestras, como muchos medios, están en manos de grupos económicos que empezaron a actuar al final del camino para producir una intención de votos. Pero en la realidad es que se vive otra cosa en la calle. Hoy yo quiero que mucha gente observe la visita de Leonel Fernández, que es de paso que va hacia otros municipios, simplemente de paso, pero la reacción que genera el liderazgo o el carisma de este hombre, que ha tenido que librar dentro de su propio partido las insidias y las maldades para derribarlo internamente primero, y no lo lograron. Desconsiderándolo y respetándolo, y no lo lograron. Leonel Fernández sin recurso se ha repuesto y se ha sobrepuesto a competir con todos los cuartos del mundo y un Estado que no guarda sus formas. Esta ha sido una de las campañas más costosas que, haber, eh, que ha tenido la República Dominicana en su historia. Han promovido todos los recursos del Estado en favor de un candidato. Y Leonel ha tenido que sufrir también que muchos de sus colaboradores que han intentado hacerle aportes en esta campaña, ya lo denunció, se vieron obligados a renunciar a hacer esos aportes porque le amenazaron desde el Estado con ciertos impuestos y ciertas cosas, a lo cual él llamó que se actuó como si fueran mafias sicilianas. ¿Lo recuerdan? Eso fue reciente. Sí. Pero a todo esto no se olvida las palabras de Danilo Medina en el 12. Leonel Fernández tenía más de un 56% de popularidad cuando dejó el poder. Pero demostró desde el 4, tanto en el 96, cuando Juan Bosch y Balaguer le levantaron su mano, la constitución limitaba a Leonel Fernández y él no transformó la constitución para quedarse en el poder, al contrario cedió a su compañero Danilo Medina, quien ganó en aquel momento, frente a Jaime David, ¿lo recuerdan? porque nadie lo habla ¿eh? Sí, sí él que era vicepresidente la constitución entonces pierde de Danilo Medina pierde de Hipólito Mejía, que había salido en el 2004, con uno de, con uno de los, perdón que había surgido por, por la muerte de Peña Gómez, le dio como ese repunte a Hipólito Mejía. Entonces, sale en el 2004 ¿hm? como uno de los hombres o uno de los presidentes más rechazados, con un 82% de rechazo, y Leonel su asume el poder y vence toda esa crisis 2004, 2008, 2008, 2012. Una constitución moderna entrega no una constitución modificada para su provecho propio, sino de la, del consenso de todo el país. Y así se logra una constitución que hoy gobierna, a pesar de que a los siete años, Danilo la, a los cinco años, Danilo la, mo, la modifica para su provecho. Pero aún modificándola con las condiciones de límite que le pone la constitución, en el 20, desde el desde el 18 empezaron a terciarse las fuerzas para volver, para quedarse. Gracias a Dios no se logró la reforma. Y a todo eso leonel lo venció. Es decir, que hoy surgen nuevas inclinaciones y propuestas que a mí me llaman poderosamente la atención. Y le voy a leer dos twists. Uno es de Eury Cabral. A raíz de todo este debate para llegar entonces a, la, a lo que quiero llegar. Leonel es un líder de brillante, casi siempre actúa con un gran sensi, sensi, sentido de la historia. El PRM lo usó políticamente y ahora irrespetanlo y lo reducen. Señores, quienes han intentado reducirlo siempre es ese grupo político que gobierna, no el PLD en bases. Pero dice Eury al final, es tiempo de que el líder Lionel se crezca y defienda su figura histórica, sin odios ni rencores. ¿Y usted sabe lo que dice Melton Pineda? Lionel llegó la hora de poner tu, tu talento y pensar en tu futuro sobre el gran retorno. Póngase por encima de los resabios y, y cantos de sirena. Hay quienes quieren liquidarlo políticamente, alejándolo de su PLD. Sus amigos no le perdonarán que salga del poder. Están coqueteando y están dándose cuenta del error que han cometido con pisotear, con denigrar, con tratar de minimizar a Leonel Fernández. Cuando sabemos que de los políticos actuales es el único que posee un liderazgo fuerte, como decía Amado, con votos en los bolsillos. Y no es juego, señores, lo que pasó en el PLD. El error lo cometió la cúpula. Y su gente está ahí, pendiente. Que al momento de que se vean amenazados de salir del poder, yo cambio la carta que daba Yarjan y me inclino. El PLD que deje su resabio la cúpula y permita que Lionel gobierne y sea el próximo presidente de la República, como así yo lo percibo, aunque las encuestas digan otra cosa porque la están tergiversando, oigan esto Eury Cabral, Milton Pineda ya se están replegando y están tratando de que el palacio entienda lo, los errores que cometió con tratar de, de minimizar al hombre que lo hizo poder Leonel lo hizo poder en el 12 Leonel le permitió en el 15 que modificaran la constitución, pero no más y fue Leonel el que sostuvo en todos esos episodios, la unidad de su partido, pero la dignidad como tú decías Carolina no puede estar por encima de. de no puede ahora verse un Lionel que se, que se arrodille al mismo poder que lo, que lo convirtió. Ahora, ese poder que hizo el error tiene que enmendar su error dándole el voto a Leonel Fernández. Y así se conservan el poder y el desarrollo de este pueblo. Bien, gracias a Francis Rodríguez por su comentario. Tenemos WhatsApp. Ay, sí, muchísimos. Marina, esto lo espino la Mira, que... tengo que interrumpir porque el celular, el reloj mío acaba de decirme lo siguiente. Ambiente ruidoso. Los niveles de ruido alcanzaron el 85 de decibeles. exponerse red alrededor, alrededor de una hora.